Abajo. Uh. Una, dos y tres, uh. hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, así que se me caen los moquillos porque está todo lleno de polen y hoy es un día complicado para estar en el campo porque hay mucho polen y, y la verdad es que me está dando bastante alergia, me pican los ojos, me pica todo. Creía que el polen no me iba a afectar pero cuando pasas a través de un campo la verdad es que te da la alergia increíble y bueno lo que vamos a hacer hoy es eh, vamos a saltar un poquito al agua vale eh, porque hace bastante calor y la verdad es que, que apetece ver sí pues bueno voy a tirar con los pantalones porque es que bueno he intentado buscar un bañador en alguna tienda o algo de eso pero ninguna tienda ahora mismo de, de ropa está, está abierta así que bueno Voy a tener que tirar con estos pantalones que en realidad es que solo tengo leggings en plan, Cuando vine aquí es que todavía hacía frío, ¿sabes? Y ahora pues hace este calor impresionante que no te lo puedes ni creer Pero bueno, eh, saltaré también con zapatillas porque tampoco tengo ninguna chancla ni nada de eso Y claro, cuando vas al río pues no te vas a tirar descalzo porque te puede llevar alguna piedra Te, puede, te puedes llevar algún susto y la verdad es que no merece la pena para nada Así que nada, vamos a saltar ¡Ey, estoy aquí! ¡Vea, va! ¡Uh! Una, dos, y tres. ¡Uh! uh, uh, uh. uh ¡Qué fresquita anillo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué fría está! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Fuera, hombre bichos, hecho, he hecho. Uh, uh, he ¡Ay, bichos! ¡Ay, bichos! ¡Está fría, eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, por aquí está el celular el